De vez en cuando te dan ganas de cerrar todas las ventanas del corazón. Hacerte independiente, perderte entre la gente sin decir adiós. Definirte un nuevo norte lejos de iras y reproches, pero el fondo siempre escondo pozos de dolor. Y es que de vez en cuando sientes que nadie te comprende, que no puedes más te dan ganas de borrarte de sus vidas, escaparte para respirar. Puedes enfadarte, puedes atrincherarte en tus verdades y pudrirte al final. Sirve la razón si te seca el corazón y te hace sentir más. Pero si no piensas despacio, asumes que estás condenado sin más. Que una carita entre unos brazos te convirtió allí en su esclavo tiempo atrás. Que tener razón no es importante, que tirar para adelante su cariño es bastante.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 si te seca el corazón y te hace sentir mal.